Recuerda, esta actividad corresponde a un nivel de español avanzado. Video número 8. Dichos y refranes en español. 71. Dar un tirón de orejas. Ejemplo, yo no hice la tarea y mi maestra me dio un tirón de orejas. 72. Estar enojado o enojada. O también puedo decir estar molesto o molesta hoy por algo ocurrido en el pasado. Ejemplo. Enrique pregunta, ¿Por qué estás enojada conmigo? Sonia contesta, yo estoy muy enojada contigo porque me invitaste a cenar y tú lo olvidaste. 73. Caer como moscas. Un elevado número de víctimas. Ejemplo. La guerra fue muy violenta y los soldados caían como moscas día tras día. 74. Las palabras se las lleva el viento. Ejemplo. Bueno, yo prefiero que firmemos un contrato porque las palabras se las lleva el viento. 75. Una acción vale más que mil palabras. Ejemplo. Yo prefiero ayudar a la gente y no estar hablando y hablando. Bien lo dice el dicho. Una acción vale más que mil palabras. 76. No estar dispuesto a cambiar. Ejemplo. A mí me gusta mucho divertirme todos los fines de semana y no estoy dispuesto a cambiar. 77. Ser mal recibido o recibida. Ejemplo. Ayer... Fui a la fiesta de cumpleaños de mi amiga y yo fui mal recibida. 78. Tener paciencia. Ejemplo. Recuerda, ten paciencia y verás que en poco tiempo vas a aprender a hablar inglés muy bien. 79. Cálmate ventarrón. Ejemplo, Julia dice, hoy yo quiero ir de compras, quiero ir a comer algo, después quiero ir al cine y en la noche quiero ir a, y la mamá la interrumpe y le dice, cálmate ventarrón, que no hay tanto tiempo ni dinero para hacer todo eso. 80. Al que madruga, Dios le ayuda. Ejemplo. Luis hace muchas cosas en el día. Como dice el dicho, al que madruga, Dios le ayuda. Bueno amigos, este es el final de nuestro video número 8 de los dichos y refranes en español. Recuerda,